Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bien, bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Y hoy es el lunes, vuelta a la rutina después de una semana de vacaciones, de visitas a España y todo Sé que estamos un poco tristes, pero bueno, es lo que toca Y ya os grabé el vlog de la semana pasada, que ya voy a empezar otra vez a retomar de la grabación de los vlogs de una semana conmigo porque pues ahora que empieza la primavera y eso bueno, dentro de un mes empezará supongo porque ya hay más horas de sol, ¿eh? de hecho ahí está saliendo el sol pues supongo que ya mismo empezará a derretirse la nieve poco a poco, pero bueno por ahora vamos a disfrutar del invierno que queda y de esta vuelta a la rutina que esta semana yo creo que va a ser la peor del año, después de las vacaciones y eso Ay, qué mal Y pues eso, creo que ya os he puesto en contexto, estamos aquí esperando con Noah a que nos recoja el autobús Y pues nos vamos Bueno chicos, ya estoy aquí en mi cuarto otra vez, creo que estoy recogiendo un poquito porque mmm, lo he recogido en toda la semana pasada Así que mira, también he aprovechado que estaba limpiando y he hecho una limpieza y purificación con, esto, se llama? Salvia blanca, Palo Santo y algunos cuarzos y, A ver, ¿lo veis? Algunos cuarzos y cristales. Eh, para poder limpiar la energía porque mmm, no estaba como el cuarto, así como muy cargado. Así que mira, he hecho esto y ahora se nota más limpia la energía. ¿Y qué más? El día de hoy he ido así. así. Después de todas las vacaciones pues, estaba quedando dormido. Así que, pues eso. ¿Y qué más? Tengo que poner en contexto más. A ver. Mm, para esta primavera. Ya mismo se va a empezar a derretir la nieve y todo eso. Así que. Mm, quiero pues, grabar vlogs de. para que veáis cómo se vive realmente todo esto. Porque el año pasado os hice vídeos. digamos, explicando como de datos curiosos o algo así. Y este año pues, os voy a enseñar como se seguir desde dentro, ¿no? Desde, desde mí. Así que pues eso, os iréis viendo los vlogs. Además, para esta primavera tenemos muchísimas visitas. Ya habéis visto que tenemos esa que acaba de venir. Que se fueron esta madrugada. Para la semana que viene también tengo una cosa muy chula. Pero eso ya os lo explico más adelante. voy a cerrar aquí la ventana que estaba ventilando porque. La limpieza y purificación se hace quemando estas cosas, entonces sale así como un humo que eso se supone que lo purifica. Entonces, te estaba mentirando porque si no, nos ahogamos aquí. Entonces, mmm, ¿qué os está contando? Así, ah, lo de la semana que viene os lo contaré ya un poquito más adelante porque ahora mismo no sé cómo explicarlo. Es una cosa para el colegio, pero ya lo veréis. Está bastante chula. Luego, la semana siguiente. No, la semana siguiente no, ¿no? No sé, tengo que verlo en mi agenda mm, Aquí tengo mi agenda Ah, yo voy explicando mientras que lo busco Cosas que han pasado mientras que no he estado grabando Mi madre ha tenido que ir a España Al bautizo de mi prima Bueno, pero eso fue hace ya dos semanas O sea, la semana De antes de que empezaran las vacaciones Y, ¿qué más? Mmm... Yo creo que ahí ya, más o menos, vamos a hacer una idea. O sea, que estuvimos solitos en casa, mientras que mi padre estaba trabajando y todo eso. Y ya está. está. Ah, y hoy hace tres años, desde que empezó la cuarentena del coronavirus, de la pandemia esa que hubo hace muchísimo tiempo. Hoy hace tres años, que es tan poco tiempo. Pero parece que ha sido tanto. O sea, increíble. Bueno. La semana que viene tengo eso. Y luego la semana siguiente... El miércoles va a venir... ¡Ay! Ah, esto no lo puedo contar todavía. Por si acaso, porque es una, una cosa. Esto no lo voy a contar todavía. Por si acaso, lo veo. Pero... Mmm, ya cuando... La semana que viene... La semana que viene ya lo puedo contar. ¿Vale? Con una sorpresa para alguien que seguramente esté viendo este vídeo. Y no se lo quiero contar. <risa> Luego para mayo viene un amigo de mi madre Bueno, un amigo nuestro O sea, lo, es de mi madre Lo conocemos a través de mi madre Y luego para finales de mayo O sea, viene en mayo El 6 de mayo Y luego para finales de mayo Va a venir mi abuela Que como nos vamos a ir de viaje otra vez en verano Pues alguien se tiene que quedar qued cuidando de nuestra casa Así que se va a quedar ella Yo creo que un ahí... Ya están todas las visitas Y luego ya en ju a mitad de julio Vienen otra vez los primos Y ya está Así que eso, por eso quería empezar ya a grabar los vlogs Para iros poniendo el contexto Y así poder grabarlo todo y, y todo eso Así que bueno Ahora me voy a poner a hacer los deberes de matemáticas Que tengo Hoy he mandado una nota que estoy muy orgulloso Un 9 Un 9 alto En mmm, Geografía ya está, me voy a poner a hacerlo Para cenar vamos a comer Un picoteo de chorizo Queso y picos Un poquito de almejas Bueno, a mí no me gustan así que yo me he calenta... Bueno, y gambones también, pero a mí no me gustan Así que me he un poco de carne Y un puré de patatas Chachiqui que sobró de ayer de la cena Y ensalada Wow, mirad cuánto ha nevado Esta noche está nevando Sigue nevando, ¿vale? Y... Wow, este invierno está nevando bastante ¿eh? Y ahora no estamos yendo a coger el autobús otra vez Nuestra vida últimamente se basa en autobuses ¿A que si sí, más Ir a coger el autobús y llegar otra vez a casa de coger el autobús Ah, y de quitar nieve también. Porque todo este caminito por la tarde voy a tener que quitar la nieve. Así que ese es nuestro plan para hoy. A ver qué bonitos hay los pajaritos ahí en los árboles. Acabo de salir y mirar qué bonitos los copitos de nieve que están cayendo. Son preciosos. O sea. Ya ha visto así Copitos así bonitos Pero no tan grandes ¿eh? O sea, son preciosos Se ve súper bonito así en el aire Como caen Está muy bonito Bueno chicos, ahora estoy he estado editando aquí Algunos vídeos para tener listos Que ya los he acabado Y mmm, Voy a ver por qué tengo que poner ah, al horno unas pizzas para, para poner ahora así que vamos por allá las pizzas esto que pone ahora cuando se apaguen la lucecita esa y ya se han quedado las las la pizzas vez, bueno chicos buenos días mirad hola, hemos hola, venido hola. sí por la noche hemos venido a comprar aquí está nuestro carro, estamos aquí sentaditos esperando Bueno, se ha pasado toda la noche nevando Mirad cómo se ha quedado el coche Pero está todo muy bonito, ¿eh? o sea, mirad Bueno chicos, estamos aquí en la parada de autobús esperando Y ayer no grabé nada más porque es que estaba súper cansado O sea, llegamos del sub y me quedé dormido Así que, no explico, no, estuvimos comprando y todo eso Y ayer me pasó una cosa súper curiosa Y es que perdí el bus de vuelta a casa Así que me quedé allí dando vueltas por, por, por ahí Me fui al supermercado, me compré una merienda Y después me fui a una gasolinera que tenía en un restaurante Así que me metí ahí calentito Y luego ya me recogieron y eso Y que hoy van a venir visitas Esperadas, solo va a venir la prima de mi madre, o sea, no esperadas porque no sabemos que iban a venir hasta antes de ayer, me parece, porque avisaron así poco, poco tiempo. Bueno, chicos, ayer, o sea, esta mañana, no me acuerdo dónde me quedé hablando, pero bueno, que han venido unas visitas, yo sí, pensé. Sí, sí. Mirad. son unas bebidas japonesas que están muy interesantes y os voy a enseñar ahora cómo se abren vale entonces tenemos aquí la bebida os voy a enseñar porque esto es muy interesante una bebida japonesa que venden aquí el, en el supermercado y mmm, esta en, es de plátano yo las he probado pero de otros sabores de plátano nunca la, nunca la había probado no. Aquí está, esto para abrirlo, y aquí tiene una bolita, esto es lo que le pone el gas, entonces hay que quitar la bolita de aquí para que caiga, y le ponga gas. Con esta herramienta de aquí, eh, se si le quita así la bolita, hay que apretar muy fuerte. <risa> Vamos a probar Está ah, bueno Ay, me recuerda una unas galletas que comimos el año pasado en Grecia son buenas Mira, está cocinando el amigo de mi padre Unas, como unas fajitas Así como para rellenar y la prima de mi madre ha traído este postre. Aunque también van a hacer más postres, así que. Bueno, como podéis comprobar ya hace noche. Voy a cenarme aquí una fajita así como en forma primer triángulo, mientras que vemos aquí una peli. Y ahí muestra la sauna y eso. Ya se han ido la visita, No sé si visitas muy rápidas. seguimos ya bloqueando más bueno chicos estamos a viernes y mmm, me dormí una siesta de dos horas o sea hoy no he hecho nada solo dormir dormir y dormir y mmm, se me ha echó de noche y aquí están ¿no? haciendo ruidos raros y, y no tiene un mensaje para vosotros a ah, que se lo diga yo bueno que le estoy haciendo en publicidad a Lola Índigo que escuché la nueva canción de Lola Índigo que se llama, que se llama, se llama, se llama La Santa. Vale. Y mmm, no me está aquí haciendo paella, que se trajo de España unas cosas sí, para hacer paella y es que, que una pinta. Pareja. Bueno, no es paella, es arroz con sí, cosas porque no. la calabacín y pimiento que eso no son ingredientes de paella, pero bueno. Sí son... Que no son el calabacín. Es que la, vida. la paella no lleva calabacín. Pero bueno, es paella a nuestra manera con los ingredientes que teníamos aquí no. en Finlandia. No. Pero mirad qué buena pinta. Bueno, y ha llegado la hora de comernos la paella. Mirar qué buena. Nomás, sirve, por favor. <risa> con zumo de... ¿De qué es esto? De pitaya. Eh, mirad qué buena cena que tenemos hoy aquí Bueno chicos, buenos días, mirad mi plan de hoy, esta tarde, quitar la nieve del caminito este haciendo así montoncitos aquí en el borde para que puedan pasar los coches fácilmente y aparcar ahí y no veas como o sea parece que no pero es que esto es, lleva mucho tiempo o sea para que te quedas el suelo como muy sin como sin como sin baches de nieve <ríe> hay que hacer os voy a explicar mi técnica vale para bueno os voy a explicar lo primero que hago siempre es empezar por ahí, quitar la zona de la carretera y después voy pues haciendo como un caminito por aquí por el borde cogiendo la nieve, yendo a marcha atrás y dejándola en una montaña grande como esta Luego, con la pala esa, que es una pala bastante grande lo que hago es, de, o sea, así como de lado, coger toda la nieve del camino y ponerla así en montoncitos como este lo plasto bien con la pala y se queda así bien ordenadita y luego cuando he llegado al final del caminito mirad, aquí tengo un caminito hecho para venir de aquí y coger la nieve y echarla como para allá y cuando llego al final del camino eh, pues digamos que lo lijo todo para que se quede bien planito porque mirad, esto es una parte sin lijar ves que tiene, se notan así las rayas pues se tiene que quedar que no se noten y así pues se queda todo perfecto entonces esa es mi técnica de quitar nieve y es un camino bastante largo, es como de unos 20, 30 metros más luego la zona que tenemos ahí que es bastante, bastante grande Así que por eso lleva tanto tiempo quitar miedo O sea, lleva como unas dos horas a lo mejor Llevaré a lo mejor media hora y he hecho solo este cachito de aquí Y ahora estamos viendo aquí la peli Aquí hay un papel higiénico porque no encontró las servilletas, ¿vale? Estamos comiendo chocolate Estamos viendo el diario de Gref. Bueno chicos, buenos días, hoy estamos a domingo y mirad qué buen día hace hoy que ha salido el solecito por ahí. Y está fenomenal aquí fuera. Y con el sol, pues la nieve, como el sol está empezando ya a calentar bien, pues la nieve se ha empezado a derretir poco a poco. ¿Veis? Se escucha que se están cayendo las gotitas de agua. Y pues eso. Mirad, ahí en el techo. Las estalastitas que se están formando. Y el agua ahí cayendo. Y como estamos ya a finales de semana, de domingo, voy a decir lo que al principio de semana nos dije, que va a pasar la semana que viene. Pues mirar, en el colegio aquí tenemos una cosa que se llama TED-B, con la semana TED. Y es como unas prácticas que tienen que hacer los alumnos, de que tienen que, como, bueno, tenemos que eh, hacer una semana de prácticas, tenemos que buscarnos un trabajo de 6 horas al día, de una empresa y bueno pues a mí me toca la semana que viene que voy a trabajar en el hotel de hielo de... de aquí de... de Romaniemi, ¿vale? y obviamente pues no me pagan nada a lo mejor me dan un poco de propina a los turistas pero eso es lo que voy a hacer la semana que viene y para terminar la semana vamos a cenar un pollo al curry con arroz. Y bueno, nos vemos la semana que viene trabajando en el Hotel de ella. Chao.